I think the most important contribution of this sphere to the humanitarian sector is that it has tremendously increased the awareness of the community people about their rights during humanitarian crisis. I think that the uh, sphere helped many organizations en las respuestas humanitarias en DRC es un herramienta que se usó por todas las organizaciones en hacer asesoramiento y respuestas, incluyendo la implementación, monitoreo y evaluación de respuestas humanitarias. El proyecto ESFERA ha logrado poner a las personas en el centro de la conversación para la toma de decisiones en la acción humanitaria. Promueve la participación como parte de una respuesta eficaz y eficiente, los actores humanitarios que hacemos uso de Sfera resguardamos la dignidad de las personas sin importar la situación que afronten. Myself uh, as a humanitarian worker, me was helping me in designing long-term steps. Sphere handbook was helping me to a clear actions, clear indicators and clear outputs the context and magnitude of humanitarian crisis are surely different 20 years ago primarily i think this answers the importance to update this fear handbook to become relevant and useful at present condition nos ayuda a ser mejores actores humanitarios. A través del aprendizaje continuo de la experiencia internacional facilita alineamientos para la preparación respuesta y la mejora de nuestras acciones futuras el proyecto esfera nos impulsa a aprovechar las capacidades de las personas en una situación de crisis